La tractor va, sube desde Yacuala, tú llamas, ella, pero el día que Chanay y Nañan de se ve, su seite de ahí va. Ya espiritualmente, mentalmente. Estamos, ¿qué tal? Alguien es parque y un grupo de gente de Nueva Alborada de la asociación hoy me venimos a conocer una experiencia de trabajo de la de, de san pedro del paraná de un grupo de productores aprovechando y agradezco o son sejera pero no si tu fe angolino de otro ¿Cerera se? ya se le la asociación niña? ojo esa una parte si pues mientras que tu comité no firma no sale para mí, audio y nada. ¡Otto! ¡Otto! ¡Ya! He hecho <greso> el fila caer a un muñeco y nula por alternativa, obrero es mío. Yo ya pongo atrás de 14 años por ahí, creo 14 años por ahí. A raíz de. La hiporia fue mala. Eh, sí. Por ende, la hiporia el de salud. Ah, pero, pero en aquel tiempo, eh, la hiporia. Al despuntar la mañana, va una carreta. Con sus tres un poco de bueyes, y un parlero picado La pesca madrugada, mantonando una cuarteta, recordando a la mala, es una viva canción. Hoy viene A recha, a serra, a echa, a y chover ataque, puntero entender a pe. pe cuy, pipa de lucero y ay de mañana ha marcado una etapa de progreso americano esta campesina hoy su andar me a mí hasta el tope lleva carga el nativo carretero matizando la jornada va cantando en guaraní hoy oh, leo un pepecesina my